después de una larga espera tenemos valis oficial para TCG que será efectiva a partir del día 29 de abril la verdad la valis como había comunicado con Ami hace algún tiempo no iba a modificar grandes cosas es una valis relativamente pequeña me parece que son 8 cartas pero de cualquier modo es una valis que llega a afectar el juego es una valis bastante fuerte en especial para algunos decks meta que andan rondando por ahí así que sin más preámbulo, vamos a empezar con este pequeño análisis Empezamos con las cartas prohibidas, principalmente la que más destaca en esta parte es Summon Sorceress Que lleva más o menos 2 3 formatos en el juego, la verdad no es tanto tiempo pero pues ya se fue prohibida Ahora algo curioso de esto es que de manera indirecta más o menos se está confirmando que llegue eh, Cristron Needle Fiber a TCG Varias personas han estado teorizando que no llegaba principalmente porque existía Summon Sorcerers, No podía existir un formato en el que estuvieran ambas cartas libres Así que ahora que Summon Sorcerers está totalmente prohibida Es más viable que Crystal Needle Fiber llegue a TCG, Ya sea en la expansión siguiente a Dark Neo Storm o en alguna promo o como sea que llegue a venir esa cosa borrota La verdad... Ahorita es más seguro que llegue al formato Y no haga tanto destrozo como sucedió en OCG Con Summon Sorcerers y Middle Fiber al mismo tiempo Entonces no hay más que negar Summon Sorcerers era una carta bastante rota Era un extender muy bueno que simplemente daba juegos Y extendía las jugadas de una manera impresionante Así que se va a ir prohibida por el bien del metagame la segunda carta que se fue prohibida es el Número 95, Dark Matter Dragon La verdad, esta carta ya tiene muchísimo Me acuerdo perfectamente Del desmadre que se iba a hacer cuando salía esta carta Y estuvieran libres totalmente Los Dragon Ruler, pues Prohibieron antes de salida esta cosa A los Dragon Ruler, entonces ya no hubo Tanto desmadre, pero por otro lado, ahorita ya Le tocó irse a Dark Matter principalmente Porque había un combo por ahí bastante loco eh, De los Thunder Dragon, me parece que ponía eh, a golear con Arc Raid Y la verdad estaba bastante roto eso Goliath es un monstruo demasiado fuerte que difícilmente se puede aprovechar de la manera en la que algunos decks lo hacen como péndulo Magician y lo que lo hacía Thunder Dragon, así que por el bien del de metagame también y del balance en general del juego, Dark Matter se va a ir prohibido, en especial como les dije por Goliath. La última carta en irse prohibida fue la Rank Up de los Phantom Knight, esta carta fue bastante pero bastante debatida, principalmente porque estaba el debate en si se iba a ir la Rank Up o se iba a ir en eh, entonces... Pues ya que salió la lista ya vemos que efectivamente se tuvo que ir al Rank Up Baldrige se me hacía un poquito injusto en el sentido de que pues va a afectar directamente a los Phantom Knight Entonces tirando eh, por un caño por así decirlo al Rank Up Vamos a deshacernos de esos combos molestos con Azatut que simplemente eran una marranada La verdad estaban muy puercas No dejaban fuera al oponente al estilo de Rongo pero un poquito más limitado en cuanto a poder De cualquier modo la verdad era necesario que fuera esa carta. Lástima por los este por los Phantom Knight. Por la limitación de esta carta. Entonces, de cualquier otro modo, la verdad está bastante bien esa cosa. Tiene que estar prohibida. Yo lo saben los Pendulum Magician. Como pudieron darse cuenta en los profiles anteriores. Pero por, por obvias razones ya no lo voy a jugar. Voy a actualizarles, por supuesto, el Pendulum Magician. Y si se puede, el Time Tip dependiendo de qué cosita por ahí me llegue a encontrar. Por el lado de las cartas limitadas tenemos dos decks que fueron eh, afectados principalmente por este lado. Tenemos a los Sky Striker y también tenemos a los Salaman Great Aunque este último fue golpeado nada más con Rose, pero de cualquier modo es un golpe que tiene que considerarse. Entonces vamos a empezar primero por el lado de los Salaman Great Golpearon a Lady the Esta carta se estaba jugando a 3 porque buscaba a básicamente cualquier Cybers de nivel 3. Entonces... Eh, básicamente buscaba a lo que es Gacela, a lo que es Spinny, a lo que es Fox me parece también No estoy, no estoy seguro de su nivel en ese momento Pero eh, buscaba las cartas principales de los Salaman Great. Se jugaba tres algunos lo iban a dos Pero de que se jugaba, se jugaba Entonces, eh, ponerlo a uno va a afectar un poquito la consistencia de Salaman Great. No mucho, la verdad, el deck se puede seguir jugando sin Ladybug muy, eh, muy cómodamente e Inclusive algunos tops de algunos meses atrás Eh... Uh, no juegan Lady book del todo, así que realmente no es un golpe tan fuerte del Salaman pero se puede considerar como un golpe eh, considerable para el estilo de juego que llevaban. Otra carta bastante poderosa en el sentido que era un extender perfecto si no usabas la normal summon, es Phantom Sky Blaster que se fue limitado al igual que el idea the Bug. La verdad, esta cosa si lograbas bajarla en un momento en el que no usaste tu normal summon y tenías monstruos en campo, se hacía una marranada, extendía tus jugadas bastante, hacías links locos, terminabas en un board resort y terminabas matando al oponente bastante sabroso, entonces... Eh, la verdad su limitación es bastante sano Esta cosa estaba muy rota y ya saben que Konami no le gustan los tokens gratis Entonces esta era la carta que más tokens generaba Además del hipocampo Que es su web que no me acuerdo del nombre Pero era la que más generaba tokens Entonces está bastante chido que lo hayan limitado Después de mucho tiempo al fin golpearon A las Sky Striker otra vez Directamente y esta vez les golpearon A uno de sus monstruos principales que es Kagari, como muchos sabrán los Sky Striker Por lo general se basaban en Kagari Para recuperar sus cartas en cementerio Ahora que está limitado Kagari básicamente Va a ser de un solo uso, la verdad está bastante Chido eso, le limitan bastante el poder Pero con eh, Widow Anchor a 3 Y con Engage a 3 la verdad no creo Que sea un golpe tan decisivo para el Sky Striker. Sí siento que va a limitar bastante Sus recursos pero no creo que lo tire del Metal game, así que eh, básicamente por ancho, entonces nada más en el lado de semi limitadas nada más tenemos una carta y se trata de super polimerización la verdad esta cosa está muy chida que esté, eh, estaba chido que subiera a uno ahora está más chido que esté a dos, entonces esta cosa va a ser bastante vista en el juego está bastante cool, no vamos a poder quitar monstruos del oponente, bastante fácil de cierto modo el salamanca lo puede abusar pero pues ya tiene un fusion of fire, aunque esta carta es magia rápida, aún así está bastante cool por lado, el Shadow de los Invoques, la verdad, está bastante padre también. Así que, la verdad, va a ser bastante interesante que va a ser esta cosa en el juego actual. Por último, vamos a pasar con las cartas libres. Y únicamente tenemos una carta al igual que las semilimitadas. Y se trata de Micelanosaurio. Ahora, esta cosa se fue prohibida, bueno, se fue limitada hace ya bastantes formatos. Ahora regresa, la verdad, es una edición bastante cool para lo que son los dinosaurios en general. Está bastante padre, va a tener muchísimo más... Defensa por así decirlo en contraste A lo que te tienen las handraps Así que va a estar bastante padre esta Inclusión en el formato en especial En el deck dinosaurio que de una u otra Forma se ha mantenido entre sí Y no quiere aparecer dentro de los Tiger 2 o los, o los decks rogue En los... Eventos más grandes, así que eh, Puede que por mis Se pueda usar un poquito más, la verdad No creo que sea un punch tan fuerte Pero es una inclusión bastante cool y por supuesto Pueden esperar el profe de dinosaurio Que lo va a usar bastante en este mismo canal como les dije, esta banlist va a ser efectiva a partir del 29 de abril Y no se va a saber de otra banlist hasta después del 1 de julio de este año Entonces vamos a tener bastante rato para jugar este formato Que vamos a ver cómo se desenvuelve La verdad, como dijo Konami hace varios días o meses o no sé cuándo fue Lo dijo el caso, eh, no iban a hacer muchos cambios con esta banlist Iba a ser una banlist pequeña, fueron 8 cambios y realmente 3 prohibidas y 3 limitadas No es tanto lo que estamos acostumbrados y además es una semi-limitada y una libre, entonces realmente no es mucho el cambio, pero de una u otra forma llega a afectar el metagame. Eh, y pues vamos a ver cómo se desenvuelve a partir de ahora el formato competitivo Entonces, eh, ¿qué les pareció la bali ¿Los golpeó? ¿Los decepcionó? ¿Les gustó? Déjenlo en los comentarios, yo los estaré leyendo Y por supuesto, estaré comentándoles también A los que me parezcan más interesantes Entonces, eso ha sido todo, la verdad Espero que os haya gustado mucho el video, comentarios, dudas O sugerencias, pueden dejarlo en la cajita de comentarios de abajo No olviden suscribirse, darle like a la página de Facebook Y unirse al Discord oficial del canal Yo soy Alberto, del Rincón de la Lista, Y los estaré viendo en el siguiente video